¡Vamos a dar la vueltita! Chingo. Agujita prendedora Agujita prendedora Empresario no soy Un buen si soy. Hola, hola! ¿Qué tal mis queridísimos Rupangos? sean Bienvenidos a un nuevo video Bueno, por la parte de atrás ya pueden darse cuenta Que vamos a hacer el día de hoy Vamos a grabar nuevamente un rodeito Estamos por acá, por Santa Lucía la Providencia, vamos a hacer un video súper interesante, súper chévere Vamos a grabar todo lo que esté a nuestra disposición, a nuestro alcance También vamos a ir a ver el desfile y obviamente todas las participaciones de todos los amigos chagras Así que a estar pendientes de todo el videito La frase típica que ustedes ya conocen después de este de introducción Empezamos ecuatoriano, así que suerte, suerte los grandes amigos, ahí estamos ya. por parte de la señorita Chara Bonita 2022-2023. las inscripciones por la parte de arriba nosotros vamos a ver a todos los toritos que van a jugar obviamente acá están los amigos chagras realizando todas las inscripciones correspondientes para poder iniciar este bonito rodeo así que vamos a ver a los toritos okay, como podemos ver aquí están todos los toritos que van a jugar en la tarde también ya podemos ver que se están organizando adecuadamente son los amigos chagras ya están saliendo tiene que quedar adecuadamente el equipo que va a participar Ahora sí vamos a dar inicio al gran rodeo Como podemos ver ahí damos la apertura a la pista Adecuadamente deben ubicarse los chagras Uno al lado izquierdo al lado derecho Así que vamos a sacar a la redes y poder iniciar este bonito rodeo Y salió el torrito señor Tenemos ahí un vetazo Un limpio correcto, tenemos un limpio tenemos un lazo de 10 puntos para Wilmer Quisintoña. Vamos a ver el siguiente con el suerte. Hasta ahí nos vamos. Muchísimas gracias. Dele puerta a puerta tariles. Vamos a continuar en esta bonita tarde. También vamos a ver a todos los amigos que van a realizar el arte del lazo. Deben ubicarse adecuadamente para posteriormente sacar al todito. Deben coordinar con el... O el animador también para que le dé orden vamos adecuadamente fuertes, con y poder tomar el, el tiempo. Estamos y salió el torito, vamos a ver, que, que sientes, excelentes, excelentes, excelentes, vamos a ver la labor de estos amigos de Chagras, lanzó, lanzó la Beta y tenemos al piso, señor Bea, adecuadamente Asimismo se fue al piso. Falso, falso, vamos a ver el amigo chagra el amigo de, el de Beta, cómo realiza su otra labor. Como podemos ver el torito está por ahí dándose la vuelta. También los otros amigos que ya participaron están recogiendo su aliciente y siguen saliendo. Ahí viene. Una, dos, tres. Vamos a ver también. Y nueve. Muchísimas gracias, señor. Hasta ahí nomás. Continuamos, señor. Miren ahí ese bonito ejemplar que ingresa en la tarde. Y vamos a ver cómo realizan su labor. Acá tenemos un niño nomás, miren. Ahí vamos a ver adecuadamente cómo realizan ese trabajito. Y salió el Torito, sí señor. Tiempo. Vamos a ver el brazo de Juanito Valencia, que tenemos, ¿Qué tenemos, tenemos. Un... Tenemos, vamos a tener que. Guitarra, Olimpio, gorrito, tenemos unos 70 puntos. Tenemos Olimpio vamos a ver adecuadamente el siguiente lazo, tenemos un limpio de del niño miren nada más famoso, vamos lixo, iniciando la tapa de una mejor manera el siguiente lazo que tenemos vamos a ver el siguiente lazo tenemos aquí señor tenemos otro oportunidad ahí tenemos un lazo limpio con 10 puntos el amigo de beta viene por allí en su caballito vamos a ver ahí Gracias a la Si logra, en ¿sí? Hasta ¿sí? ahí nomás señores y señores. Hasta ahí nomás puertas, salí, por favor. Vamos a ver por acá. dando hubo un, un recuerdito de los amigos chakras. Un refrigerio también dice por allá? Adecuadamente están repartiendo ahí. A todos los amigos que ya participaron. Un recuerdito. Hermoso un refrigerio que me sí Así gracias. que vamos a continuar adecuadamente con corte todos corte los amigos chakras. Que sigan ingresando al centro de la pista, al ruedo para poder continuar con el rodeo. Adecuadamente vamos a continuar. Miren, aquí tenemos otros amigos chagras ¿tú? Vamos a ver si sacamos al torito. Para idea? 15. El Ahí 15, salió el 15, torito. Vamos a ver cómo regresan a intentar Andrés Chico. Enaitas del Torito viene detrás del Torito. De de vamos la de ahí, lanzó la beta, sí, señor. Vamos a ver. Tenemos, tenemos a un limpio, que tenemos que 10 tenemos puntos, tenemos sí, señor. Ahí continuamos con el otro amigo, a ver. Ah, si sí. sí, esa intentar tarde si logra, lanzó ah, la beta, ver, lanzó la beta. Abasto, vamos a tenemos? ver. Estos dos, dos, dos Tenemos dos limpios, ese sí, señor. Dos, dos, dos, Ahora sí vamos diez, a ver. Donde tiene que trabajar el Cheki. Tiene que en el escenario, por favor, al frente del escenario. Tiene que venir para acá dale, dice. Dale, don Andrés, chico. Tiene que jalar, tienen que jalar. A nivel Quisituya. Más acá tiene que venir. Ahí voy no a Nivel Quisituya. Peor. Tiene que jalar adecuadamente. Sí, sí señor, adecuadamente. Ahora sí. El Chaki tiene vamos, que, que hacer su labor que adecuadamente. señores Siempre sí. de dos minutos, tres lazos. Eso. Ahora sí, vamos a ver. Logra el, pirrarle el, el torito. Viene ahí el amigo Chagra. Sí, señor, mire. Valdivieso Panata. Eso tiene que. Listo el equipo de Valdivieso Panata. Luego. Eso tiemple. Y cayó el Torito, sí señor. Ahora sí, vamos, señor. vamos a ver. ¿Cómo le hacen el nudo a señor adecuadamente a los amigos chakras? A seguir, Cairo, para acá. A seguir, Mario, que se hacen el Tiene que zafar el nudo, obviamente, cuando favor. lleguen a los toriles. Así que el Chaki Ecuatoriano sabe hacer ese nudo adecuadamente. Ver, y los amigos chakras tienen que estar ahí, teniendo al torito adecuadamente. Puerta, puerta, Ahora sí, el Chaki está si haciendo su labor la adecuadamente. Los Ahora los sí, deben jalar, señores, deben jalar. Y jalen, señores, jalen, jalen nomás. Vamos a ver, hasta. La hasta los torinos bueno, el, tiempo. Tiempo, el equipo está descalificado sobrepasamos los dos minutos muchísimas gracias el equipo está descalificado los amigos de Isar, pero descalificados, sí señor así que vamos Valería a continuar Sopanata. en la tarde señor Valdez, y sí, señor Toroza vamos a continuar en la tarde señor aquí tenemos otros amigos también vamos a ver ¿Qué qué salió el torito ahora sí Corre el tiempo señores, vamos a ver cómo realizan esa labor, lanzó la bendita, señores, tenemos un limpio señor, tenemos 10 puntos adecuadamente, ahora vamos a ver el compañero de lazo, el compañero de beta, Vienen aquí ya están los amigos chagales que ya realizando su labor y ya van saliendo, mientras los amigos que están participando siguen sí, ahí, en el centro de la pista, viene ahí, lanzó la beta y se fue al piso señores. Un limpio y un falso, vamos por el tercer último Vamos volviendo la veta, sigue atrás del torito, vamos lanzó la veta señores Y hasta ahí nomás se fue al piso hasta ahí Cabe recalcar que a todos los amigos chagras están dando ahí el aliciente El recuerdito que se lleven de acá, de este bonito rodeo, sí señor A todos los amigos que ya participaron, a todos los amigos chagras. Están ahí repartiendo el aliciente, un refrigerio y un bonito recuerdo, sí señor Así que vamos a continuar con los otros amigos que ya están por acá por el centro de la pista. Y salió el torrito, señor. Ahora sí, vamos a ver. Lanzó la beta, señores. Y si sí, tenemos un limpio, tenemos un limpio, tenemos 10 sí, sí, sí, puntos, sí, señor. Están por ahí jugando con la beta para ver si pueden poner ese gran petazo limpio. Pero confirmamos, confirmamos todavía. Hasta ahí nomás nos dicen, hasta ahí nomás nos dicen los jueces de cancha adecuadamente vamos a ver a los otros amigos que van a seguir participando en la tarde Siguen ingresando, siguen ingresando por acá Salió el torito señores, ahí viene el torito Vamos a ver la labor de esos amigos Lanzó la beta, sí señor, tenemos 10 puntos, 10 puntos, tenemos un inicio Ahí vamos a ver si lanza Una vueltita lanzó la beta señor Vamos a ver ese lance cómo le corresponde el de Mario y tenemos Chuyacacho. Ese se fue al piso, falso, Así que vamos a ver si juega por sus 18 puntos. Vamos a ver, ahora sí. El chagra está en onda positiva. Vamos a ver. pateando esa beta, pateando esa beta. Lanzó la beta, señores. Y al piso. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Continuamos, acá estamos con otros amigos también. Se si viene, se si viene el equipo de, señor Pero para a vamos Tiempo, señor Mix la beta, Ok, las y señores Muy buenas tardes, buenas tardes Estamos acá en el rodeo, sí, señores Santa Lucía, el Otro compañero. La el tenemos un limpio, señor. un limpio, Tenemos un limpio, un limpio Sí, tenemos un limpio, sí, señor Vamos a ver el siguiente Un limpio y un falso, un limpio y un falso Vamos a ver el tercero, no tiene que fallar El tercero debe ser seguro Eliminado, ahí nomás, ahí nomás quince, Eliminado señores, el siguiente equipo a, Ahí vamos con otros vamos amigos que van tarde, a así participar. Que, sí, señor. Pues sal, así que vamos a ver, sale Corre, tiempo, Corre, pues tiempo. Torrito, vamos a ver primero, primero, eliminado. Eliminado, pescuezo tenemos el pescuezo eliminado por allí, pamba, los grandes y viene amigos, otro vamos a ver en nombre de mi gran amigo Fabián con con tenemos un falso tenemos un falso con amigo de beta para ver para el equipo del señor Adrián Marreno, vamos podemos a realizar se... hasta ahí nomás puertas hasta ahí el equipo está puertas fuertes no Toriles no más, venga, lean, retire la liciente Podemos ver que ya se acabaron los, los torritos, mire. Ahí ya se terminaron los torritos del camión, así okay, que. vamos a cambiar, sí señor, vamos a, a señor cambiar, castillo, sí, señor, vamos a, cambiar obvia, a todos los toritos de, de los torriles. Gracias a los amigos también pues, por la participación, mi sí, señor, el saldar espectacular que se ha ganado okay, okay, regresa, Vamos ha ganado. a cambiar al ganadito, miren, ahí viene. Con no, el ganadito vamos a cambiar los camiones de las señores ganaderos, familia Pérez, suéltele, ejemplar para seguir, Mentor Castillo, ahí estamos, ¡qué con... pop! El primer vetazo, tenemos Olimpio, tenemos Olimpio, tenemos Olimpio, Olimpio, 3-3-3 segundos tenemos de Mentor Castillo, pócale ojo señorita secretaria, el azo de Mentor Castillo, vamos a ver el compañero, al piso lastimosamente, tenemos Olimpio, macho, Siguiendo el tercer vetazo, vamos a ver, vamos a ver cómo le fue. A ver si nos avisan los jueces, no va más, no va más, ahí nomás, ahí nomás. Fuerza fuerte Torrile, por favor, fuerte Torrile. Porque... Correctísimo, salió el Torrito, señores, para todos, otros amigos también. Vamos ahí, lanzó la beta. primer primer dicen los jueces, primer detazo, vamos a ver qué nos tenemos de. nos al señor Iván nada más de esta labor que realizó en Chagra. Correcto. Veremos vamos a ahí, ver. miren. Si limpio, ver si dos limpios, vamos dos, limpios a ver? dos limpios, dos limpios, señores. Vamos dormir. a ver. Me Ahora Entonces, tienen que irse. Sí. Estamos dormidos, no para del tiempo. ¿Qué tal Juanito? ¿Cómo vamos? Hermoso vetazo que nos brindó Juan Palacios. Interviene el trabajo a ver Vamos a ver cómo lo hace el hombre a pie. Estamos bien, correcto. ya estamos el bien, Chucky, bien el Chucky, Chucky. Ahí vamos a ver el Chucky. Vamos. vamos. Eso, señores, mire ese Chucky ecuatoriano, cómo realiza su labor. Bien, Castillo, hacer sí, el nudito adecuadamente Nosotros venimos desde Riobamba, desde Radio Radio, la voz que la apre, venimos, sí señor, así que venimos a acompañarle a toda la gente por acá Vamos a ver, el, ahora, abajo sí, señores, el ahora sí. la mano, apure la mano, Chucky Vamos Tiene que jalar, vamos, tiene señor, que jalar, Toriles, Atento, fuerte Toriles, porque se va, ¿cómo estamos con el tiempo? Todavía tenemos tiempo Córrale, córrale, córrale, córrale, córrale Vamos a ver a los jueces, el juez baja la mano y para el cronómetro Salve los jueces vamos a ver eh, a la cuenta regresiva de cómo baje, a Correcto, la corre corre la correcto. corre continuamos, Ahí Viene otro corre Por el tiempo. Por el tiempo para estos amigos. corre corre a corre a corre corre Viene corre corre Y lanzó la corre corre señores. Tenemos 10 puntos. corre 10 puntos. Adecuadamente, vamos a ver si lanzó la beta, señor. Y se fue al piso. Hasta ahí nomás, señor. Hasta ahí nomás. Adecuadamente, acá tenemos la puerta de los torrillos, señor. Acá le vamos dejando a todos los toritos que ya van jugando. Deben ir sacando acá adecuadamente sus vetitas. Acá están los torritos que ya jugaron. Miren, aquí le estamos sacando las vetas adecuadamente. Vamos a ver cómo le sacan la vetita del torrito. Cabe calcar que acá ya están. Más mancito los toros, más manada, ¿no? Sí, correctísimo, miren, ya le vamos sacando la ventita. Vamos a continuar con otros amigos también. No queremos representantes si Siguen ingresando no para que no puedan tiempo. ¡Que viva Santa Lucía! ¡Que viva! el tiempo, todo el tiempo, corriendo! Ahí está, ahí está, entréguele, perdón que el Y la persona que se encuentra dentro de la plaza, por favor, cuidado, tengan la voluntad de retirarse. Allá tenemos un al vamos a ver qué tenemos Ese sí fue el piso, señores, ese fue el piso. Sí, lance, lance, vamos, lance de, vamos a a caballo. Pique la caballo y ahora, y ahora se viene, se viene, se, se una viene, vuelta, se viene, señora. se Lanzó, se viene lanzó la vista, señores. señores hasta ahí nomás, hasta Juan. ahí. ¡Qué Ahí continuamos con los bien. otros amigos también miren Seguimos ingresando, seguimos ingresando y salió Torito Vamos ahí lanzando la beta señores Tenemos si 10, 10 puntos señores 10 puntos Listo. tenemos Listo, amigos, señor la Viene bien señores ah, lo cero, lo cero. Correcto estamos con Lucero Un limpio, un falso vamos, vamos, vamos, vamos a ver Lanza, lanzamos, lanzamos la beta ahí Ahí es la gran oportunidad. Y se fue al piso, señores, al piso. No, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, se se se se no no señores. Re Ahora sí si vamos a continuar, señores. Vamos a ver el torrito que va a salir. Salió el torrito, Ay señores, no, salió el torrito. La solavita, señores. Tenemos un limpio, señores, un limpio. Vamos a ver ahí el compañero de Beta cómo realiza su labor. Lanzó vamos la beta, a ver el señores. siguiente que tenemos, Omario, tenemos? Tenemos dos limpios, señores, dos. Tenemos 20 dos, puntos. Dos, 20 dos, puntos. De a 10, 20 puntos a trabajar el Chucky. Vamos a ver los 18 escasos segundos. Vamos a ver el Chucky, vamos a ver el Chucky. Que lanzaron, vamos a ver cómo termina Stanley. Rapidito El Chucky, el, el Chucky ecuatoriano. El hombre a pie, como le llaman por acá. Así eh, que vamos que a ver. Por favor. Adecuadamente. Con Eso. Vamos a verle ahí cómo le hacen. El nudo, señores, el nudo. Familia, chimbo. Ahí estamos adecuadamente. Chimbo. Lo deben sostener, deben sostener al torrito. El en ese momento parece que va a ser el mejor tiempo. de pronto el trabajo el Chucky, nada más. Esa mano mágica de mano al Chucky. Vamos adecuadamente, señores. Ahora sí. Cuidado ese torito, está bravo. Acá estamos con los amigos Chagras también, que están ahí en su labor. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Dijo, vamos? vamos a ver Vamos a ver. Vamos a ver el trabajo, señor Mario. Y salió la venta, señores, salió la venta. y el nos vamos con el equipo, es el Chivo Corre Corre vamos el tiempo, a ver, vamos a ver, el tiempo, a ver vamos, el señor, se viene, se viene el primer petazo Todavía no, todavía no Vamos a ver ahora vamos sí, hágale correr al caballito Y danse esa beta para ver cómo nos va Atentos señor jueces Sí señores, tenemos 10 señor puntos juez, Tenemos 10 puntos señores 10 puntos vamos Tenemos a limpio ver. para el al equipo del señor Elvin Chipo Mientras tanto se prepara Se viene el, señor. el siguiente petazo sí, Vamos a ver, viene, el siguiente petazo señores no tenemos todavía un estamos Continuamos, con continuamos. Establecido, todavía estamos, todavía tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo. Muchísimas gracias por motivo del tiempo. El equipo está fuera del concurso. Puerta, puerta, puerta, Toriles. Venga, señor Chico, retire la licencia y damos paso al equipo, señor Eric Stig. Y salió el torito, señores. Retiempo, se la de a dar un Mario, que tenemos. Ahora vamos a ver el otro vetazo del compañero. Vamos a ver, lanzó la beta. Tenemos dos limpios, señores, tenemos dos, dos, dos limpios. Dos, dos, o uno, Vamos a jalar, vamos a jalar. Eso le Dos Vamos a trabajar el check vamos a ver cómo trabaja. Para Eric Spink Rico. Vamos a trincar, a trincar. Vamos a poder a, a tumbar a la red, señor check a señor poner es. la huasca y contra huasca. mientras tanto. Ahora sí, el amigo. Quijan. Hombre, Vamos aquí a tiene que tirar al torridito. Vamos Vamos eh, solamente depende del trabajo de Chucky. Para que respiras en la puesta de torridio, está bien. Vamos a ver ahora, siempre, siempre, siempre para que caiga la red. Ahora Eso. sí, el trabajo del de chucky. chucky. Vamos señores. a ver cómo trabaja el señores. Vamos a ver cómo hace el trabajo Qué Chucky. Espectacularmente. Vamos a ver a los señores. Tiene que ir trabajando, trabajando están. adecuadamente. Allá. Atene, Tiene que puerta, hacer torriles, el pudo. De estamos todavía con un tiempo, reglamentario, Sí, estamos con un buen tiempo. Vamos a ver cuándo vamos a ver suceder. rápido, Chaki, rápido. Ahora sí. Puertas, Toriles, puertas, Toriles. Atención, acción y cronómetro. Vamos a ver cuándo salga la Huasca y contra Huasca, señores jueces de cancha. Atención y cronómetro, acción, acción, acción y cronómetro. Y salió, señores. Salió la venta, salió la venta. Salió la bonita. Ahora seguramente, señores, en esta parte vamos a tener la entrega de la sangría. Por parte de la chacra bonita, ese señor, en cuidado este bonito el, rodeo. El carro, el vehículo, por favor, el... Así que cuidado a los niños a tener un poco de precaución. Y eh, vamos por a, niños, a cuidado, continuar niños, entregando la sangría. Cuidado, ahí esa bonita cuidado, tarde. La chacra bonita repartiendo. Ahí estamos adecuadamente. Miren los amigos chagras ahí. Adecuadamente vale, la, si no la sabrino, sangría. Enseñe la gorra, vean. Si no tiene ni sombrero ni gorra, afisarla a la boca, vean, para que alguna cosita. un Buen así. Correspondientemente, capar, ¿sí? vamos ahí, mirad. entregando la sangría, vean. Los jueces, venga para acá, frente a los jueces. Continuamos la tarde, señores. Los jueces señores. Tienen que estar atentos ahí. Tenemos dos limpios, dos venga, limpios. Venga, vamos limpia, a ver el, el a tiempo Charki. adecuado para Ahora sí el trabajo, ver si podemos continuar que esa bonita tarde. Bien la Aquí tenemos bien la que ver enojaja. el trabajo Ahora del Chaki a ecuatoriano. Vamos Siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, Eso señores, la miren nada más los la amigos la Eso siempre, La de aquí vamos a estar Chucky, atentos, bien, atentos a los Chucky torriles a para ver. La, vasca la contrabasca. Cuidado, se nos, Cuidado la se nos cae, se nos cae. La contrabasca que no se sabe. el contrabasca Chaki, pero ahora sí. Vamos a ver. ¡Ah, fuerte puertes, torriles! ¡Fuerte torriles, torriles, señores jueces! A lo que baje la mano. Para el cronómetro. A lo que baje la mano. ¿Dónde está el hombre a pie? ¿Dónde está el hombre a pie? Vea. ¿Dónde está el hombre a pie ahora sí? El trabajo de Chaki también debe ser un excelente trabajo para tener un buen tiempo. Debe hacer un buen trabajo, Chucky. Asegure bien, asegure bien la changa. Tú me la red, tú la red. Estamos bien con los jueces. Atento los jueces si está bien la changa. Eso. Venga, venga, venga nomás, venga nomás. Ok, vamos a ver la guasca y la contrahuasca asegura bien la guasca contra huasca, Atento Fuerte Torriles, Atento Fuerte Torriles. ¿Qué ingresó Daniel Villarsís? ¿Con qué nombre que está Daniel atento toriles fuertes Torriles, atento fuerte Torriles. ¿Cómo estamos? ¡Dale Adecuadamente en la tarde continuamos y señor aquí vamos a tener la participación de otros amigos chagras Coro, también. Señor Coba de la cancha, señor Coba de la pista. Así que vamos a señor ver la pista. el momento indicado Ajeto, que salió del torreto señores. Corre tiempo, corre tiempo, corre tiempo. Soberbio, verdad? señores, vamos a ver adecuadamente el compañero cómo realiza. Igualmente ahí va atrás de la red, no solo vemos señores. Y Sí, señores, tenemos dos limpios, dos limpios. Dos, dos limpios. El trabajo de Chucky. Ahora, el, Chucky? No el Chucky. Chucky, el Chucky, vamos a ver. Chucky. Atento, Chucky. Vamos a ver, asegura bien la Changa, asegura bien la Changa. Asegura bien la changa. y Tiempo, tiempo, tiempo. ¡Tumbia la red. ¡Tumbia la red, a la red, túpeme. Adecuadamente vamos a ver Tumbe cómo a le, le tumbamos tumbele, mío, a la, tumbele, la tumbele, red, tumbele, señor. Tumbele, tumbele Ahí estamos. La guasca guasca, Vamos bien. ahí, vamos a la ahí. No el hombre a pie va a realizar su trabajito. Que no Atento, Atento, Ahí tenemos la participación un, un, un, un, de estos grandes amigos Chagras. Un, un, ahora un, ahora un, sí, vamos a ver. Y tomar el tiempo, sí, señor. Profeta Isaías, sí, señor. Vamos a ver. Atento, atento, con del juez. Acá la mano del juez. Acá la mano al juez. Acá la mano al juez. Acá Atento, atento jueces. Doctor, no todavía, no todo. No corre ¡Tiempo! ¡Corre el tiempo, corre el tiempo, corre el tiempo! ¡Sabergio, Betasto! Me ¡Sabergio, Betasto! Me ¡Un limpio, un limpio! un limpio. vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver el siguiente, vetazo. ¡Dos limpios! ¡Dos limpios, dos limpios, dos limpios! Sí no tenemos dos, ¡Dos limpios, limpios? vamos! ¡Venga, venga, venga para acá! ¡Le trabaja Chucky! Ahora el Chucky, Chucky, Chucky, Chucky va a hacer su labor. Medardo, Medardo, sí, dos Medardo, dos Medardo, sí señor. Medardo Silva, sí. Medardo el 8 Medardo Silva. Adicionalmente. Me no, en el Medardo Silva de la frontera de Tú. Se rompió la beta. Se rompió la beta, señores. Se rompió la beta. Se rompió la beta. Ya está, está ahí, el otro Medardo Silva. Ahora continuamos en la tarde. Hay dos Medardo Silvas. Vamos con el. No un niñito. Vamos Acabas a ver la participación, la sí, señor. y a todos. Ahora sí. El torrito. Corre tiempo. Corre tiempo. Tan solamente la niñito y tenemos, sí, señor. So so. Veremos so so un limpio de so so so Tenemos limpio, dos limpios adecuadamente, señores. Venga, porque viene Esa es la pasión de, de los grandes amigos tío, Chagras, el mire, el nervios, bonitos, elegantes, bien, ventazos, bien, bien, bien, de dos pintos buenos, vamos Silva, Silva, Silva, Silva, tienen un buen tiempo, vean su corte edad, a ver vaya usted a la beta, vaya usted a las patas, vamos a compartir, estar listo, estar listo el siguiente, Vinicio Panate está listo, Vea buen trabajo siempre, siempre, siempre, la beta. Qué bonito, se viene el trabajo el hombre a pie de, de Chucky La Huásquila contra Huasca. La huasca y la contra Huasca, huasca se viene. Para asegurar, bien, asegure bien la Huásquila contra Huasca. Pare seguro. Pare seguro, aplaste, aplásela a la red. No le deje, no le suelte. Se viene la. Atento fuerte Torriles. Atento fuerte Torriles. Atento, puerta de los sustos. ¿sabes? Atento fuerte de los sustos. Atento, y la vaya, la viene, manera, viene fuera. señores, viene, vamos a ver. Vamos a ver ahora. Salió la beta, señores, salió la beta. Ok, señores, continuamos, continuamos. Ahora sí, otra vez vamos a cambiar los torritos. Porque podemos ver acá en los toriles, está todos los toritos nuevos, pero vamos a ver ¿verdad? cómo sale y cómo vamos a posteriormente llevarle hacia el camión. Así adecuadamente vamos llevando a todos los toritos hacia Estaremos, el camión, ¿sí, señor. Porque el camión está por acá, pero ya está pasito. Así que vamos a seguir esta bonita vamos tarde. Vamos, Mariano. Mariano Panata. Vamos a ver. Mariano Panita, de al cartón caro a disfrutar este gran rodeo, de me era Salió el Torito, señores, el tiempo, vamos a ver el nuevo libro se, se, se, va se va atrás del Torito, se va atrás, atrás, lanzó primer, la veta Tenemos un, un limpio, señores, un limpio, limpio. limpio. De si Adecuadamente, si señores Y salió el Torito, se va atrás, lanzó la veta Viene el otro Chagra. Tras el Torito petazo. lanzó la vida. Tenemos animan señores. Animan señores animal, 20, dos, dos limpios señores. Siempre tenemos 20 remergan, puntos. Vamos acá, amigo Chagra. Amigo Chagra. Dos limpios. Dos limpios. viene el trabajo. Oiga, viene el trabajo de Chaki. Este es el Chaki. Es uno de los mejores a nivel nacional. El vamos a ver. A dejar Vamos a ver si te Oiga, Chaki, el Chaki, Chaki. Siempre, siempre, siempre, siempre la beta me la red tú de Mariano, Llegó el gato con botas ¡Gemelos! ¡Eso! Ahí podemos vamos ver la Que tomaron al torito y, y acá busca. el amigo Chaki El hombre bien Haciendo su trabajo la, la voz, Adecuadamente voz, señores a Vamos a ver la y la Seguir la aprendiendo la Esta gran labor ¡Gemelos Sánchez! ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Cómo? Ahí vamos señores A jalar, a jalar y vamos a ver atención a los jueces, atención, a los jueces. atención, atención a jueces. ahí están los jueces, tenemos que ver la, la señal de ellos atención cuando la salga la betita. Vamos a ver si viene. Y sí, señor. Salió la beta salió. Salimos Seguimos. Ahora viene otro. Sánchez, los gemelos Vemos ahí 10 puntos, señores. Venga, claro. el... ¿Todo venga, ¿todo gemelo ¿todo bien Suoibio de Patricio, casi en su tierra. No, por aquí tiene la. persona de vez que se le Todo, triste los, decir, todo, todo triste los gemelos. Todo es triste los gemelos. Casi le pisan al coneja. Seguramente. Dos niños, señores, dos niños. Ahora sí, limpios? vamos, vamos. Si hablaron con el Jackie. gracias. Jackie Chan. Ahí está Juan Belín Novedad. San Luis presente, sí señor Los Pico Ahí viene el trabajo de Chucky Ahí viene el trabajo de Chucky Vamos a ver el trabajo oh, de Chucky el hombre a ver a este Chucky ¿cómo, cómo realiza su la equipa equipa labor lo, la Se termina Suelte. el tiempo Suelte. señores que es el peor fuente, fuente, fuente. Fuente, fuente. En esta parte de la Sánchez. Pero bueno pues vamos, Sánchez está por ahí. Ahora ahí tienen que irse a los toriles Nada más Sergio Rodríguez ¡Oye Ortiz ¡Corre el tiempo! A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? Está charlando por ahí, está charlando, ¿no es cierto? Está charlando. ¡Dos limpios! dos limpios! ¡Dos limpios! Dos a ¡Trabajar limpios. el yaki, a ¡Trabajar el chachi El trabajo del hombre a pies viene. El trabajo del hombre a pie. Vamos a ver cómo hace el hombre a pie. Continuamos señores. Las manos mágicas de, de, de cierto? Hay que el trabajar. El Chucky el Chucky debe, debe trabajar adecuadamente. Tumbe, tumbe, tumbe Ahí tumbó. La guasca no contra la Sí, Señor. La no contra la Ahora vamos a esperar Ahora en la parte la no de los toriles para poder ver cómo se zampa el aso adecuadamente, que realiza hijo. Corre el tiempo, corre el tiempo. Primer metazo, cuidado, cuidado. Deja el sombrero que luego lo coge. Luego recoge el sombrero. El primer metazo viene. Un limpio, un limpio. Un limpio. Correcto, tenemos un limpio. Segundo metazo. Manches. Dos limpios, dos, dos limpios. limpios. Venga, por acá trabajo el trabajo de Chucky. Trabajo a Chucky. ¿Dónde está el Chucky? ¿Dónde está el Chucky? Oh, Chucky. Ahí viene, ahí viene el Chucky. Siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Para que haga un buen trabajo el Chucky. Asegure el caballito, asegure el caballito. Asegure bien el Chucky. Siempre para Anderson Mendoza. Luis Cujano. Tú me la res. Alejandro Arevaro Saúl Lasagres. Tú me la res, tú me la res. Ahora. Esa es de la manera, ahora sí. Ahora sí La huasca y la La huasca y la se viene Para que haga un excelente trabajo Chucky también Vamos Chucky, denle Chucky Mueva la mano Mueva la mano, dando siempre Mueva la mano La huasca y la Ahora sí se viene Atento fuerte Toriles Atento fuerte Toriles Atento fuerte Toriles Vamos la mano del juez Atento la mano del juez. Y la mano del juez ahora. Yeah. Vamos a saludar también con Excelente, los amigos chagras que están por acá, vean. disfrutando esa bonita. Gran tradición del chagre ecuatoriano. Algo súper bonito, algo súper emocionante. Podemos disfrutar. Ahí estamos. Algo súper importante de los chagras. Cuidado el eh. Continuamos señores, ahí viene otro torito. corre, tiempo. Lanzó la beta. 10 puntos, señores. Adecuadamente. Un limpio, un limpio. Dos limpios, dos limpios. Dos limpios. Ahora si sí viene el Chaki el trabajo. Excelente tiempo. Solo vamos con la agilidad y defensa del Chaki. Ya solamente fue que trabajo de Lopia T. Chaki, el Chaki, vamos a ver su trabajito de adecuado. Desde las alturas, de la, desde de las grandes alturas de los páramos Ahí estamos viendo, este adecuadamente evento, evento como este Te giró de ella, Vamos Chucky, amigos Chakra asegure Chakra bien. bien la huasquina ese este trabajo. Ahora en la tarde estamos viendo Asegure bien la huasquina contra huasca Cuidado, cuidado, tienen que salar, tienen que salar adecuadamente Vamos a ver, Estamos a ver, viendo a los por amigos por Chakras La huasquina contra huasca, vengan A ese nudo de la y la contra huasca que le dicen ya le falta poquito más. ya le falta ahora sí, atento fuerte Toriles atento fuerte ahora Toriles sí. que se fue atento fuerte Toriles se fue, se fue, se fue atención cronómetro la mano del juez atención cronómetro para el tiempo, para el tiempo un minuto treinta y ocho segundos veinticuatro décimas que viene, que viene, que viene, que viene? viene corre tiempo, oh. corre tiempo un, un, bien, un, un limpio. limpio, tenemos un limpio Sebastián Rodríguez, David Ortiz, Omar Corret, dos eh... limpios, dos limpios, y... dos limpios, Carri. dos limpios, Carri. Venga, viene el chaval de Chucky Tiemple, tiemple, tiemple, tiemple Ahora sí Tú me, tú me, tú me, ¿Cómo canta esta canción? Dice Este está en el piso todavía ¿Le queda? 10, 9, ya por tiempo, 7, 4, 2, 4, Torile, fuerte Torile. ¿Qué me está descalificando, correcto? ¿Vamos? Y bueno, bueno, queridísimos rupangos, ahora sí estamos llegando a la recta final. Hemos grabado este rodeo acá, un poco de dificultades con la cámara, se nos acabó la batería, entonces no hemos grabado correspondientemente. Así que no te olvides de todas las lecciones que tienes acá abajo. Dejarnos un comentario para irnos a grabar otro rodeito y compartir este video. Así que se me cuida muchísimo. Chau, chau.